Hola soy Floribet, en esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer una bicicleta con material reciclado, a esta bicicleta utilizaré un libro que me regalaron, primero vamos a cortar las hojas, doblaré la hoja a la mitad de esta forma y la cortaré, de esta forma haré todas las que voy a necesitar. Con la ayuda de un palito de brocheta o chuzo, voy a empezar a enrollar los tubitos de esta forma. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Le ponemos un poco de cola blanca o cualquier tipo de pegamento, puede ser pegamento en barra. Lo pegamos Sacamos el palito y listo. De esta forma hacemos suficientes. Tomé esta botella para hacer los aritos de la bicicleta. Yo siempre majo los aritos con la ayuda del lápiz para que me sea más fácil manejarlos. De esta forma voy a utilizar cuatro para cada aro de la bicicleta. con un poquito de silicón, con cuidado de no quemarse vamos a ir pegando de esta manera De esta forma queda y haremos tres piezas iguales, dos que utilizaremos para los aros y una para el guardabarro. Ahora voy a hacer con la ayuda del lápiz, voy a volver a majar el tubito y empezaré a enrollar en el lápiz para formar un circulito. Los pues voy a hacer solo de un tubito así que pegaré un poquito de silicón y de la misma forma haré otro más. Así quedaron de esta forma aquí están los tres aros y las dos bolitas. De la misma forma con la ayuda de lápiz y un poquito de pegamento voy a enrollar de nuevo. Esta ruedita la haré con un tubito y medio Así que agregaremos un pedacito más de otro Le puse una gotita de silicón y listo Este es de un y medio tubito Haré otro circulito con dos tubitos completos. De esta forma queda el circulito de dos tubitos. Ahora voy a hacer lo mismo pero sin poner el lápiz con tres tubitos de papel pero este lo vamos a hacer como en forma de huevo no circular para que sea el asiento de esta forma vamos a empezar a enrollarlo De esta forma nos queda el D3. Ahora sí, vamos a darle la forma de huevo. Vamos a presionarlo con mucho cuidado, no maltratar nuestras manos hasta que leemos la forma. Ahora tomaré un tubito. Ahora sí, de ahí vamos a cortar dos deditos y vamos a empezar a forrarlo como les voy a mostrar, le pondré un poquito de pegamento a un lado, le pongo otro tubo y lo vamos a girar y medimos que quede del mismo tamaño y cortamos, de esta misma forma lo vamos a hacer cuatro veces. como les voy a mostrar de esta forma queda ya con los cuatro palitos forrándolo ahora tomamos un pedacito de otro y lo vamos a pegar de esta forma Solo voy a dar una vuelta y pego cuando topa el otro y corto lo que sobra. Listo, esta pieza está lista. Esta es la barra de la bicicleta tengo un montón de tubitos que he cortado de diferentes proyectos los voy a reutilizar bueno voy a armar las ruedas utilizaré los dos círculos de un tubito y los pondré en el centro de uno a uno vamos a ir midiendo con mucho cuidado a la hora de pegar con la pistola, para que no se vayan a quemar. Así lo vamos a hacer todo como les voy a mostrar. Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales Instagram y Facebook como Creaciones Ángel. Me encantaría que dieras dedito arriba y compartieras el video. forma queda, espero les guste, nos vemos en el próximo video, bendiciones!